Salgo en la noche y me llaman a vos, yeah. Arriesgo mi vida por cambiar mi lifestyle La cara tapada con el esquemas No hago por mi mamá sino por quien más La única que estuvo cuando estuve mal Y que Dios me tanto pecar Si mañana yo me muero Fue porque yo me cansé de ver Siempre la cuenta en cero En una esquina mirando siempre por el cielo soñando en grande que mucho dinero Salgo en la noche y me llaman a Josué. Arriesgo mi vida por cambiar mi lifestyle Las obligaciones, pero tengo la tarea de ser uno entre millones lleno de pagos por montones con una how encima que me brinque toda la noche. Y me quieren ver más, pero ninguno me va a tocar. Vieron el ocho propia salí del fango, no voy a parar. Como esas drogas para mi encía, la vida puta me la voy a tirar cuando lo, lo que No tiraré más y pa' mi mamá que se guay. Va Vaya que si sí, recuerdo que ninguno subo acá. Se abran tengo tengo locas las placas Llega el dinero directo para la acá Mientras la aduana busca todas las pacas, yeah. Y quedan fajos pa para el putero Si yo quiero agarramos el atajo, yeah. Y no le bajo todas las noches que yo quiera Lo facturo por debajo, yeah. Salgo en la noche, me llaman a vos, yeah. Riesgo mi vida por cambiar mi lifestyle. Salgo si en la noche y me llaman a Josiah. Yeah. Riesgo mi vida por cambiar mi lifestyle, lifestyle.